Okay. Hablamos del mismo relato de siempre. A la familia dice que no soy diferente. Y tus amigos siempre tirándome de fake. Y puro fuerza buscando cómo comerte. No le crean, y hey, no le crean. Dime qué pasó Princesa por fuera, bruja por dentro Eres puro cuento Ya ves. Cuántos años juntos y ahora quieres cambiarme yo vi un pendejo siguiéndole a tu juego de... toda la noche le rezo a la luna que una mujer me sabe de mi tortura Ya que yo en el fondo sé que hay una con tu brujería me tenés amarrado honey que Hey, hey. Baby, no te voy a mentir, cogíamos muy cabrón En la sala baño y en el comedor Pero solo eso y una falsa promesa de amor hey. Baby, dime qué, pasó, hey. dime qué pasó Dime qué pasó, dime qué pasó Oh